Estoy en el campo. Ya, eh, a ver, grabé el vídeo sobre mmm, el ayuno que, que hice hace tres días o dos días. Y yo ahora estoy en el campo, estoy con la bicicleta y mira lo que ha pasado. No hay nieve, no hay, pero sí lo que hay es un río. Ahora, mira, tenemos un río pequeño aquí, pero allí es que ese río en el verano no existe, es un, es, es, está totalmente seco. Pero cuando llueve mucho o ahora ya se está derritiendo un montón de nieve en todo el campo, pues se llena y ese río baja por eh, debajo de la urbanización hasta el pueblo. Y luego se une con el río, eh, uh, no me acuerdo, pero uh, se une con un, un río, <ríe> claro, claro que sí. Y llega al mar, claro. Pero pero es, es a veces se pone muy, muy, muy grande este río y es muy difícil eh, andar por el campo porque cruza los caminos y, y, y hace que sea muy difícil. No sé qué hace Danai, pero se está tumbando... No sé por qué, porque qué le pasa. Eh, bueno, entonces ya ha cambiado totalmente. Ya hace 10 grados. Eh, no hace frío, hace mucho viento y anoche había una tormenta que nos despertó. Había truenos, rayos, una lluvia. Increíble. Pero ya, ya es otro otro día, mira, mira el cielo. Despejado. Entonces es como, este, este, este tiempo es lo normal para este eh, la, la estación en la que estamos. Es normal, con cielos normalmente despejados, a veces lluvia, claro, pero y un poco de sol, ¿vale? Y verde, entonces mmm, con tanta nieve, la nieve no ha sido nada normal, nada normal. Eh, pero bueno, bien, ya hemos vuelto a la normalidad, ¿eh? la normalidad. Y ojalá el mundo vuelva también a la normalidad. Ya toca, ¿eh? ya porque estamos ya cansados de estar con una vida anormal. Entonces, pero en, la, en el campo no existe nada. ¿eh? En el campo no existe ningún problema, ningún problema. Mira lo que está pasando en el campo. Normalidad. Normalidad como siempre. Y a, cuando yo ando por el campo, es lo que me digo. Mira, aquí, ¿dónde, dónde está el problema aquí? No hay problema. Mira, perfección, la naturaleza, perfección. Y me, me, siempre me alegra el campo, la naturaleza. Y me pongo feliz de, de poder estar en mi bicicleta. Hey! También por primera vez en muchas semanas vale chicos entonces ya con mi río vamos a ir río arriba <ríe> vale hasta luego chicos adiós bueno bueno bueno entonces yo, yo estaba hablando del de los problemas con el río y los caminos y este río ya cruza el camino los perros eh, Pueden pasar, sí, claro, no, no les importa. Y a ver si puedo pasar con la bicicleta. Eh, no puedo grabarlo porque tengo que agarrar eh, mi, mi bicicleta para hacerlo. Pero bueno, es que como, como se ve, es un río, ya, ya empieza a ser algo, algo fuerte. Así que a ver si puedo. Sin caerme. Es que debajo de... de siempre aquí hay, hay uno, unas piedras, eh, rocas y cosas así. Entonces es un poco peligroso porque no veo nada. Pero bueno, a ver si puedo. Sí, ya lo he hecho, pero tenía problemas aquí porque hay mucho barro, barro suelto, horrible. Así que casi me, me caí allí. Pero bien, esa parte sin problemas. A ver. Mira, vamos a ver lo que, lo que hay, lo que, lo que hay más arriba. Otra vez ya estamos en problemas, tenemos que cruzar esa parte allí, esa parte, los perros no tienen nada de ganas de, de, de cruzar, pero uh, ya estamos, ya tenemos allí arriba dos ríos, vale, pero entonces voy a cruzar con mucho cuidado, con mucho cuidado. A ver si puedo hacer esa parte allí, vamos a ver, vale, deseadme suerte. Douglas tenía una idea mejor, que, que era cruzar por allí, vale, porque es una parte, una parte muy estrecha, entonces he, he subido por esta parte, vale, entonces voy a seguir por este lado, a ver, bueno, allí sigue el río, Allá abajo y mira la charca. Ahora la charca está al máximo, no puede entrar más agua y por eso el agua sale. Mira, está saliendo por ahí y, y entonces entra, entra por ese lado y se sale ahí Entonces la charca está al máximo. Y esto todavía, mira, hay, hay eh, hielo allí un poco, pero esto va a durar ahora todo el año. Da igual que, que, que haga mucho calor, eh, los animales van a tener agua para beber todo el año. Qué maravilla, qué maravilla. Y claro que también entra, el agua entra, sale de los campos porque va hacia arriba. Entonces todo el agua baja. Pero qué bien, qué bien. Entonces, vamos a tener eh, todas las charcas llenas, llenas de agua. Mira, Douglas está muy bien allí y Dane está a mi lado. Entonces, muy bien. Ha salido algo muy positivo de, de toda la nieve, que es esto. Fenomenal. Vale, chicos, hasta luego. A ver, tengo que volver a casa a ver si puedo. Hasta luego.